Cuando vino a la noticia de, de este logro, pues yo le dije a mi oficina, esto no puede quedar ahí simplemente en un periódico. Esto tiene que subir a otro nivel. Y por eso hoy estamos aquí. Y yo dije, no solamente a ella, a la once mujer. Y en el camino nos enteramos que había un varón Y yo le dije a mi director de la oficina, el menú aumentó. Hay que poner más sillas, más mesas, porque también hay varones y también merecen ser reconocidos. Hacer patria, muchas veces la gente piensa que es el trabajo que hacemos nosotros acá, los políticos, con leyes que también pueden marcar la historia de un país. Hacer patria es lo que hicieron ustedes. Un y una de las cosas que a mí me, me llena de emoción, yo soy llorón y de alegría. Es ver esta cosa hermosa que está aquí, poder levantarla en otros países a la misma dignidad, en la misma altura de cualquier país. Y eso es lo que ustedes hicieron en los seis países que fueron. Pero este esfuerzo yo quería que quedar, quedara plasmado porque realmente es necesario, en medio de la crisis que vive Puerto Rico, Comenzar a sentirnos orgullosos de los de nuestra patria, de nuestra historia, a pesar que tenemos muchas dificultades y muchas cosas por mejorar. Esto es un orgullo tener. Que Puerto Rico ser tan pequeño brille a nivel...